Nosotros desde antes de, de la pandemia ya habíamos comenzado a trabajar en lo que es el rubro electricidad. Si bien nos iniciamos y nos creamos como una cooperativa metalúrgica, varios de los compañeros torneros este, ya no están en, en la cooperativa. El mercado que se nos abrió fue ese, fue electricidad, hacemos instalaciones eléctricas. Este, bueno, eh, lo que nos trajo esto aparejado fue que eh, tenemos un taller muy grande y, y maquinaria que no estamos utilizando. Nuestra intención, y este, después de, de una larga conversa con, con el fideicomiso de, y Fondes Sinacop, fue este, bueno, de, de vender la maquinaria con la intención de este, pagar eh, la deuda que nosotros mantenemos con Fondes y poder salir sin deuda este, o con la deuda este, lo más pequeña posible para este, seguir trabajando en lo que es el rubro electricidad al día de hoy. Hoy ustedes son propietarios de toda esta maquinaria que, bueno, de algún modo está eh, en desuso dado que ese cambio de rubro que un poco eh, propulsó también la pandemia y todos estos, estos cambios en el último tiempo, hoy están dedicándose puramente a lo que es electricidad. Sí, tal cual. este, Dentro de, la, de las conversaciones que mantuvimos con, con Fondes y NACOP estaba ese intercambio. Este, ellos bueno, nos consultaban cuáles eran nuestros principales ingresos y hoy son todos de, de electricidad. Este, La maquinaria este, que, que tenemos hoy no la estamos usando, como, como bien decías. ¿Qué tipo de maquinaria hay, por ejemplo, a grandes rasgos? Disculpa, y, y te comento que me has consultado de la maquinaria, si es toda de, de cooperativa metalúrgica. Si bien este, nosotros la compramos, esa maquinaria está prendada, por ende, este, la venta va a ser mediante el permiso, fue, es mediante el permiso que ya nos dieron desde el Fondes INACOP, este, la, el, el dinero del, del pago va directamente hacia ellos y va descontando de la deuda que nosotros mantenemos con, con, el, con el fideicomiso. Este, la maquinaria que tenemos hoy es, es bien variada este, la maquinaria que tenemos prendada son más bien tornos este, cepilladora, eh, tenemos taladro radial este, varios tornos, tenemos tornos desde los más económicos que son tornos chinos después tenemos los tornos americanos que son más grandes, este, tornos de 6 metros de bancada y 2 metros de volteo, este, tenemos bueno, etcétera, tenemos este, maquinaria de gran porte y este, bueno, después tenemos todos lo que es herramienta, herramientas de, de, de mano. Este, dentro de las herramientas este, prendadas, que son las, las más grandes, tenemos también este, la, este, la Groa Puente, eh, que, que en realidad es es histórica eh, y, y bueno, no sé. este ¿El material está en exhibición? ¿Cómo pueden hacer algún interesado, alguna empresa, por ejemplo, que quiera venir a ver? Bien, este, nosotros estamos en el parque industrial este, todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, pero tenemos horarios flexibles como para venir. Este, hemos venido algún fin de semana, este, alguna persona de, de otro lugar este, que, que ha venido a, a ver la maquinaria con interés de, de comprarla. ¿En qué condiciones está, está funcionando? Sí, sí, sí, están todas las máquinas funcionando, este, se han probado algunas máquinas antes de, de venderla. Este, bueno, tienen la posibilidad de, de, de bichar este, el material este, o las herramientas anexas que van a los tornos, por ejemplo, también. Bien. algún teléfono que quieras dar Sí, en mi teléfono este, el de la cooperativa 094 22 98 21 este ahí se pueden contactar a, este, de, de 8 a 1730 este y, y bueno y ahí podemos concertar este algún, alguna visita por el taller como para recorrerlo y ver qué es lo que tenemos para, para ofrecer.